Saludos a todos y todas, nos encontramos aquí en la península de Cantera en otra actividad Sirviendo a Mi Gente, la tarde de mañana de hoy un grupo de jóvenes y muchas personas de las comunidades, no tan solo de Cantera sino de otras comunidades del precinto 1 de San Juan han tenido la oportunidad no tan solo de compartir sino de recibir los servicios de salud a través del municipio de San Juan que siempre ha colaborado con estos eventos y lo que es lo más, lo más primordial y esencial que es la, el servicio que da el Departamento de Transportación, Obras Públicas y su equipo de trabajo donde jóvenes y otras personas también de todas las edades eh, como están viendo en la parte posterior hoy, eh, están tomando su licencia de aprendizaje, su examen, primero toman su repaso. Y es un servicio de excelencia que estamos brindando a nuestras comunidades, llevando los servicios del gobierno a cada comunidad del San Juan. E invitamos a otros compañeros que hagan lo mismo de todo Puerto Rico para que el gobierno pueda estar más cerca de la gente. Muchas gracias y bendiciones a todos.